de la Universidad de Madrid, soy ingeniero electrónico, participé en el premio James Macbeth, que soy ganador del segundo eh, por trabajo en implementación del productivo de PAU con sistemas de radiofilmía por software y un sistema de bloqueador de emisiones clandestinas usando sensado cooperativo para encontrar aquellas que no cumplían con las normas del espectro. Y el bloqueo cooperativo para inhibir su frecuencia para que los eh, demoduladores no pudieran recibir la información. Entonces esto se es hizo en la y, y me parece importante socializar este tipo de eventos eh, porque se articula tanto la industria, la academia y los entes reguladores